Bueno, bueno, bueno, bueno. Estamos, seguimos aquí después de un ratito, después de lo que pasó anteriormente. Pondremos el objetivo de una vez de ahorita, gente. Tenemos que picar un montón de piedra para construir nuestro monumento de la serie. Entonces, gente, vamos a ello y pues a lo que va, ¿no? Ya tenemos esto y pues nada, vamos allá. Eh, literalmente estábamos buscando, voy a hacer el resumen de lo que estaba haciendo. Estábamos... Eh, buscando un lugar para aplanar Para todo lo que había guardado en piedra Para construir mi monumento En la anterior parte, antes de esto Tenía otro perro, Rister que Está ahí, por cierto, Mira, le hago un super zoom Y Pues, ¿qué puedo decir? Lo maté porque se puso de agresivo, ¿sabes? No sabe educarlo No sabe no sabe educarlo, la verdad Lo maté ¡Ah! A mi perro. ¡Eh, está empezando <risa> a mi perro. No lo hice Esta vez no lo hice, se cayó literalmente no decir nada. Acá dice que lo mataste tú ¿Cómo dice que se lo maté? Porque bueno, abogan mi chat dice nada gente, hasta aquí, hasta aquí lo vamos a dejar pues, No se grabó lo, te, lo anterior Pero pues mira, aquí está esta zona y pues en el siguiente episodio Seguimos avanzando en nuestra construcción Super épica del monumento y pues nada gente Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio Siendo la segundo, el segundo día en Bandelaide. Un saludo nos vemos hasta la otra. ¡Ah! Danos el Creo tú, que, por fue, favor. Tú el que hizo esto. Eh, Bueno, eh, acá arriba, en eh, principio tendríamos la entrada. Esto todavía no está terminado, sino es como el modelo base. Y nosotros entramos. Acá estaría okay. una persona, eh, la cual eh, A ver. toma las denuncias eh, y todas las personas... Que cometan delitos, acá serían la sala de espera y la sala de espera uh -huh. luego acá habrían okay. abr puertas ah, para que esto no se pueda entrar fácilmente y sí, estarían sí, sí, sí. acá las celdas en, en las cuales habrán rejas de hierro y todo con full protección esto será bloques reforzados para que no puedan excavarse haciendo un túnel ni nada y bueno, más que nada ya, ya. Eso fue. y pre pregunta, pregunta, pregunta ¿cómo vas a evitar que escapen los prisioneros? o sea que no lo Joder. rompan Quiero saber Reforzando cómo los bloques. con qué, pero cómo se refuerzan, son, o sea, literalmente se, sí, no se pueden romper. Y otra pregunta, ¿cómo piensas traer aquí a los prisioneros? Eh, si no lo hacen a voluntad propia, o sea, para capturar uno yo creo que con un taser, o sea, los electrocutas, se quedan quietos y eso. Y si uno se rehúsa a venir acá, pues tendríamos que hablar con go para tomar eh, soluciones de Van. Acciones bélicas misiones sí. bélicas <risa> mira veo que te pusiste tanto que mira no picaste este, este hierro a ver aguanta yo quiero ese hierro si tú no lo quieres <risa> yo sí yo te lo pongo otra vez son dos bloques nada más pero pues mira que para alguien como yo es muy importante voy si no a cocinar esto aquí están los bloques listo Uy, ok supongo que aquí, aquí abajo vas a poner bloques de estos eh, eh, pues esos bonitos no sé cómo se llama me olvidó su nombre Tienes como las celdas para separarlos. Bueno, los separos. para separarlos, separarlos, Ah, los separarlos. de ladrillo. Supongo que ahí vas a, ajá, vas a poner, supongo que en sí, el sí, suelo. Sí, sí, pero ese, esto no lo hice yo, ¿eh? Esto lo hizo Camila. Ah, esto que está. Ah, de... pues bueno, chicos. Como, podamos, como podremos ver, es lo que llevo del templo. Aquí este Wonder me ayudó bastante en la entrada. Principalmente con lo, con lo bonito que están estas hojas y lo que lo sostienen. Y con, y con el agua eh, morada, podemos decirlo Púrpura, tal vez Al estilo de, de Prince Que da un toque muy bonito, la verdad sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y pues ya está, ¿sabes? Y ahorita, pues, primero vamos Empezamos justamente a hablarlo de esto Principalmente porque De aplanarlo para poder hacer el puente Que conecte con esta mini isla, entre comillas Porque pues nada no más lo supara un río Y pues llegar al templo No puede bajar ya lo voy a matar Ya lo maté <ríe> ya, ya, está muerto, ya está muerto Ese men ya está muerto No más Solo que no le han avisado Mira, mira, mira, mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Una galleta ¡Oh! Las galletas de la abuela Las galletas de la abuela Son reales Cortesía Son Cortesía reales. de la casa ¿Dónde está la bruja? Cuando abriera la puerta pues ¡Ah, ¡Ayuda! No, no, no, no, no, no, ¡El no ¡El puedo de! correr, ¡Ah! no puedo correr, no tengo comida No tengo, no tengo comida No, no tengo puedo, comida, adiós, de! mundo cruel, adiós ah! Sería sí, muy frustrante, no sé Una buena broma, pero sí frustrante hm. Honestamente, no. honestamente Ay, ¿Qué pex. Apenas voy llegando y ya empezaron los madrazos ¿Qué pex. What the fuck No voy a morir, no voy a morir Y ahora, ¿qué? Ahora ¡Hala! ¡Hala! Oh. Eh, eh! ¡Ah, otra vez, no!